Daño. Hola Ángel. ¿Me cargas la tarjeta de 30 pesos? Bueno. ¿Te va a la feria, Ángel? No hoy, no, hoy no hay feria. Me voy a la Siberia. Me invitaron a participar en una reunión en la Facultad Política. Bueno, voy para allá. Ah, bueno. Muchas gracias, Valeria. Muy bien. Nos vemos. Suerte. El único sueño que tengo es hacer música de poder eh, agarrar una guitarra y poder hacer música porque es lo que más me gusta. Le voy a pasar la palabra al decano de nuestra facultad, el licenciado Franco Bartolacci, que bueno, va a darles la bienvenida y a saludarlos. Eh, presentamos hace pocos días, una semana atrás, el programa de Educación en Cárceles, que en realidad no hace más que recoger un, una experiencia muy rica y muy exitosa que organizaciones venían desarrollando en algunas unidades penitenciarias del sur de la provincia de Santa Fe. Eh, ahí, ahí, estando detenido, eh, hice eh, en la primaria que no la terminé. La cabeza no me daba para, para estudiar y así que me descolgaba con otros talleres, como el de teatro, el de música. Hola. Buen, día. Buen día. ¿Me puede decir dónde queda el laboratorio de pláticas culturales? El conversatorio. El Sí, del otro lado, cruzando el puente, primer sí. piso, aula 203. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, hasta luego. María, ¿cómo andas? ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Qué andas? ¿Cómo ¿sí? ¿Sí? andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Che, vos te y me encontré, vení que te quiero presentar. A la ah, chica de bien. Córdoba, Inés, Hola, ¿cómo Inés? estás? Hola, ¿cómo estás? Te dejo charlando con ¿sí? seguro tienen ahí para intercambiar ¿Sí? bastantes cosas. Gracias. ¿Sí? Contanos sí, esto de qué es ser un feriante. Y sí, bueno, mira, eh, yo me capacité en el mosaicismo. Y bueno, aprendí a hacer el mosaico y de ahí empezamos a recorrer las ferias artesanales. Vos sos como un gestor claro. como... Toma. sí, sí. Muy bien. ¿Y las chicas qué hacen? Y nosotros hacemos talleres en la cárcel de mujeres en Bauer, allá en Córdoba. Sí, sí. Somos estudiantes universitarios de psicología, trabajo social, abogacía, que, sí. que llevamos a cabo y adelante este, este proyecto que se llama Derecho a Pensar en, en Libertad. Vamos 1-0 arriba, se juega la copa intercarcelaria. Vamos con una gringura ahí, ahí va, ahí va. La tiene el 1, saca el 1, quiere seguir jugando el 1. Ceramicol cerámico Rosario. Esa es la propaganda. No, se saca, se saca, ya la pide el número 9. Sale Maradona a la cancha, vamos. Para darme todas las crisis. Mi nombre es Cristian Lemo, juego número 10. Me dicen Messi porque no la paso nunca. Mi nombre es Gonzalo Gusto juego de 7. Soy el mejor, por eso estoy en el banco. Mi posición es de 9. Y mi mayor habilidad es... es Gamete a a al arco. Ser compañero, jugar los pases y meter los goles. ¿Tenemos alguna otra así de esta duración? Sí, tiene que estar la de Seba. A ver, capaz que es esa de arriba de 5.50. Me parece que con transparencia le da más, más fuerza al logo. Le... Sí, sí, y no, bueno, estos detallecitos que le hice acá, que por ahí los podemos repetir o hacer otras variantes como para, para los demás postales. Va bien, va muy bien. Creo que le va a gustar a los chicos. Es muy interesante ver cómo muchos compañeros y actores institucionales que forman parte de esta red que hacen posible que, que hoy estemos con este programa funcionando están hoy acá presentes, compañeros que son pertenecen a las escuelas, a los dispositivos de salud mental, a los equipos profesionales de la cárcel, compañeros docentes, estudiantes. Eh, eso para nosotros es muy gratificante. Eh, así que me quedaba con esto de... Nada más, y agarré yo con mi decisión de irme de mi casa a los nueve años vivía donde me agarraba el... anoche, noche, así nada más se eh, Formé mi familia, todo. Me pude recatar un toque, pero después perdí mi familia y hace cuando que perdí todo. ¿Quién es? Patri. Soy yo, Ángel. Angelito, ¿Ya va? Listo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué decir, es? Tenés que si no me olvido. Dale. Es para eh, Karina. Bueno. Escúchame, que nos está esperando Claudio ¿También? Cervalli. Dale, Vamos dale, para dale. el... Para la 3. 3, gordo. La mitad de un lado, la otra mitad del otro. Y sí, hola. Eh, hola. Hola. bueno, y vamos a la, a la feria donde nos invitan a la vigila, a la ecología. Ahí compartimos eh, momentos de feria y, y exhibimos todo lo que hacen los chicos. Ah, lo interesante es que esto atrás tiene el laburo colectivo, viste, fue lo que se fue consolidando. Que en la cárcel es un contraste muy grande, porque la cárcel es individualizar todo el tiempo. Porque evita también decir, bueno, todos son delincuentes, todos son peligrosos. Ajá. Cari, estoy acá ordenando los textos para la revista Conexiones de este año y eh, estaba leyendo acá uno de los artículos que escribió uno de los pibes que, que participó el año pasado del programa de radio que hicimos en la Unidad 6. Escucha, dice, tengo un enorme agradecimiento a la vida de ser parte de este momento único. Entre charlas y Mate nos preparamos para darle comienzo al programa de radio. Entrevistar a una madre de Plaza de Mayo es algo que nos genera un poco de tensión. Mientras transcurría la entrevista, pude comprender que nunca me contaron de esta manera esta historia que involucra a todos los argentinos. Tanto amor, paciencia e impunidad se sienten en el aire, que mientras preguntamos y ella nos responde amablemente, se estremece mi corazón a tal punto que no puedo hablar. La verdad que es zarpado. ...que es ahí, son cuatro duchas, y solo una vez calienta. Se hizo lo que se pudo, pero se hizo. Ahí va, la pico de ganso. Prefiero no encarar al pico de ganso, tengo mucho miedo a encarar. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Me duele todo el cuerpo y esto me hace temblar. No queda otra, tengo que encarar. Qué locura tengo, estoy desconcertado. Ni sé de dónde vengo, quiero estar a tu lado. Bajo de mi mambo, estando en mi barrio. Y te sigo buscando, sinceramente enamorado. Un abrazo. Perfecto. Cari. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá andamos. Hola. ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, aquí? acá andamos. ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro. Acá andamos. Esto es para eh, lo que te mandó Patricia, para la revista. Buenísimo. A ver. Qué bueno. ¡Ay, qué buena onda! mire qué bueno está! Está muy bueno. Si sí, me lo mostró. Vale. Está re bueno. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, está buenísima. va a ir como piñón para la revista. Ah, Karin, eh, hoy encontré uno, no me uno veo, azulejo como para Ay, hacer bueno, algo, ¿viste? a ver. Mirá qué lindos colores. Uy, qué bueno que están. Che, che bueno, ¿crees que empecemos a hacer algo? ¿Tenés ganas? Dale, ¿Eh? dale, dale. Dale. escucha sí. Vamos a hacer una cosa. Probá esta pinza, que está buenísima. A ver. una hidráulica. Probála ahí. Que bien que corta, parejito. Mi nombre es Ramón Sánchez, me gusta jugar al fútbol. Mi habilidad es salir jugando con la pelota. De chiquito juego delantero, sí, de día para ángulo y todo eso. Sur de la derecha, con las dos me parecen las dos. Morales Álvarez Lautaro, soy Cordobés y juego de aguatero suplente. Posición número uno, eh, que Soy Barry, 7 de agosto. La verdad, una bendición, está en el pabellón de Iglesia. Una bendición el siervo andino, los muchachos. Le mando saludos a mi familia. Los quiero mucho. Cristo vive. Este partido va a ser decidido por este penal. Va a ser decidido por este penal. penal. ¡Viene el penal! ¡Gol! ¡Se gana todo el rancho, mi hermano!